Mi nuevo lector de libros electrónicos o e-reader se llama Cobo Libra H2O y haciendo honor a su nombre es acuático. Eso significa que nada me impide leer debajo del agua. Y aquí estoy probándolo. y el libro debajo del agua responde, <risa> o sea, puedo seguir leyendo pero no puedo usar la pantalla táctil que deja de funcionar. Sin embargo, si pulso los botones, tampoco. Y si lo saco del agua y lo pongo en una toalla, Parece que no responde todo lo bien que me gustaría, pero responde. Y si tengo que pasar a la página y la pantalla no responde, sí, sí responde. Y si no, le doy el botoncito. Este modelo, además de esa funcionalidad de ser acuático, pues te permite leer con diferentes orientaciones. Y te permite pasar página pulsando un botón o con los típicos gestos de pasar página. No tiene lector de tarjeta, tan solo tiene un conector de micro USB estándar y por supuesto que tiene retroiluminación tanto de luz eh, diurna o, o fría como de luz cálida más apropiada para leer por la noche. Y eso es todo.